Creo que me, me equivoqué un poco al tratar de expresar lo que quería hablar en el blog pasado. La idea era mostrar que mi miedo a volar era en realidad mi miedo a salir de la zona de confort y que viajar y enfrentarse a contextos nuevos, salir de la zona de confort. Y los viajes que vinieron después, que a Chile, Ecuador, a Londres, me permitieron salir de esa zona de confort. Ah, pero creo que entendieron bien. Y vamos a ir a... En hey guys, ¿qué Hey guys. ¿Qué tal? Hola. Hay hola, hola. verdad que para pasar por la policía internacional tengo que sacarme los lentes. Sí. Ah. Oh, diablo, qué haré. ¿Nos vamos de vacaciones? No sé. En verdad, en verdad les prometo que no hable de esto en el blog porque en realidad como que se me olvidó. Eh, llevamos meses preparando este viaje y, y de, son vacaciones. ¿Por qué no dije nada sobre el viaje? ¿Y después. Está muy muy ocupado Oye, esto es como todo de PlayStation, así como estáis pasando etapas, etapas, etapas. Sí, schedule, el time is 3 horas y 5 minutos. El calor está bien. El Lima, 18 de temperatura. Voy a ser sentados hasta que el avión se detenga y la señal de abrir cinturones se apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Si continúan en este vuelo hacia Estados Unidos, les pedimos que permanezcan a bordo con su pasaporte y mi de cabina a la mano, ya que personal de seguridad del aeropuerto podría requerirlo. Gracias a mí, Muchas gracias Y estamos en el descontrafico Ok, dudo de la calidad de este vlog Porque en verdad el viaje nos dejó así agotadísimo. Se llevó lo mejor de nosotros Vamos a caminar porque una Ya nos dio hambre Y... Bueno, y nada, pues ahora andamos en Times Square en Rockefeller Plaza o Center o bueno, estamos tratando de encontrar la salida y Vamos a recargar energía a un local y debo decir que es mi primera impresión de Nueva York es abrumante es como mucho de todo un poco ya ahora sí ahora sí me olvidé el alma al cuerpo pero ahora tengo ánimo que me faltaba faltaba comida faltaba, me el kufu ramen and dumplings está muy muy Times no tengo idea cómo va a quedar este blog desde el primer día en Nueva York porque que no sé si es una historia así como no sabía que contar, estamos más pendientes del Google Maps. La vamos a comprar unos chips, entonces estamos con internet acá y tenemos números gringos. Pero miren. ese de allá es el Empire State. Come on, Fata. Come on. Come on, Fata.